encuentra el caso de su hija en la, en la actualidad. Bueno, mira, se, se hizo una apelación. Hoy tenemos, ¿verdad? Este, una apelación por lo que soltaron con garantías económicas. Apelamos y hoy tenemos audiencia. La han aplazado varias veces. Espero que hoy no se aplace. Porque hay prueba contundente de que cristian yo eres el asesino de mi hija que fue quien disparó entonces no sé por qué ellos los distinguidos jueces de mi pueblo que me vio nacer no nos quieren hacer just, no quieren hacernos justicia digo yo que no quieren porque por simplemente por mal porque el ministerio público y la policía hizo un apreciamiento irregular pero todos ellos saben que él es el asesino de mi hija, que fue quien disparó. Y sin embargo lo sueltan con garantía económica. Entonces queremos hoy apelar para que esas personas sean encarceladas. También el último que soltaron, el que fue apresado, Arcadio. En esa casa se encontraron pruebas de que planificaron en esa casa la muerte de mi hija, hay pruebas, tengo aquí el expediente y fueron tan crueles que tuvimos una audiencia habitual el pasado domingo y le dieron simplemente libertad, ni siquiera garantía económica, nada. Definitivamente, ¿qué esperan ustedes entonces? Lo, lo, que, lo que he gritado a los cuatro vientos, justicia, justicia para los verdugos de mi hija, una in inocente con sus hijos que lo dejaron sin su madre. Ayúdenme con su voz. Quiero justicia. Sí, no. Que estos distinguidos jueces, me le hagan justicia a mi hijo, Yo saben que ellos son los asesinos de mi hija. Hay prueba de que así es. ¿Tu nombre completo? Amparo Tendes Rosario. ¿Madre? Madre. ¿De? De Céforis Rosario, la que fue asesinada.